You told me you loved me, loved me Was you one and only, only Now I'm sitting here lonely What made you change your mind? Did everything I... están unidos aquí de la misma mano y es que estamos aquí en marbella en arcafet que es un sitio muy bonito en el cual bueno pues ellos los propietarios son unos luchadores y trabajan muchísimo eh, tanto máximo con este arte que corresponde de nacimiento que nació con mucho arte y es un equipo máximo y giuseppe elena y eh, giuseppe también ya sabéis que es una persona increíble un gran relaciones pública que lo hemos visto siempre en todos los aforos y que hoy por hoy pues no podemos hacer eso a foro pero desde aquí desde esta su casa y es donde la casa de todos que nos venimos nos reunimos tomamos algo y estamos tan a gusto disfrutando de arte recreándonos la vista y disfrutando con el paladar bueno pues ve que día más bonito la cual por la terraza claro como no puede ser de otra manera pues está aquí con sus clientes fijos y guardando la distancia y respetando pues toda la normativa en esta nueva faceta. Vamos a preguntarle cómo se han adaptado todo lo que han hecho, y cómo comienza y con qué estrategia y qué ofrecen en estos días también a su clientela. Muy buenos días a los dos, eh, Máximo Giuseppe, me alegra Hola, mucho saludaros Buenos de días saludarlos. a todos, buenos días a todos. En buenos días a todos, gracias etapa, por estar aquí. Además que después de tres meses nos cogemos con unas ganas, nos recibimos con una alegría que realmente es bonito, por eso hemos venido aquí rápidamente, que cuando hemos podido venir. Eh, contarme un poquito cómo ha sido este confinamiento, cómo había adaptado también la nueva normativa a esta nueva etapa. Eh, Elena, en primer lugar, muchísimas gracias. Eh, gracias a tu televisión, tu medio de comunicación, como siempre nos, nos ayudan. Ha sido, ha sido eh, así, eh, una, una experiencia, llamámosla así, ¿verdad, Máximo? Un'esperienza abbastanza dura, penso per tutto il mondo, però la vamos a aguantare. Abbiamo fatto lo possibile per stare in la regla, perché lo cliente si se puedan sentire comodo. Abbiamo fatto un bel separé non solo di distanza, ma anche di impossibilità con, con la cadena e limpiamo ogni momento la messa. Hemos puesto un uh, desinfectante al ingreso, eh, toda la medida de los metros, más de así no, no sabemos qué hacer. Eh, espero solo que empiece a venir la gente, pero... La verdad que sí, Elena, lo que, lo que necesitamos es que volvemos eh, probablemente a la a la nuestra normalidad, ¿no? Porque se ha hablado mucho de la nueva normalidad. Yo espero que pronto podemos tener la nuestra normalidad, aunque, como ha dicho Máximo, hemos equipado la, la terraza con la, la, la, las, las medidas de, de seguridad. Art Café, aquí en la Milla de Oro, vuelve y os espera, por supuesto, digamos, con, con el nuevo ritmo, el nuevo ritmo de siempre, ya que beneficiamos, tú sabes, Elena, también de, de, una, de, una, de un espacio... Bastante único en toda la, la Costa del Sol, porque conjunta y no me cansaré nunca de... Eh de eh, así, poner en relación un art café, poder degustar un, un buenísimo café italiano, un buen menú también italiano o de cocina mediterránea y al mismo tiempo poder visitar la nuestra colección de arte. Motivo por lo cual también queremos que así se puedan acercar todas las, las personas de Marbella, de la Costa del Sol, la mucha comunidad que viven aquí, Elena. He visto que ya no hay cartas en la mesa. que Te ponía ahí la carta para ver esos menús, vuestra sí, gastronomía... No pero eh, habéis puesto vuestro código QR con, QR, el, sí, móvil, con el, el móvil, tan fácil. Y se puede exactamente. Se directamente del móvil lo que uno quiere comer el día. Cada día, no cada día, cada semana cambiamos el menú. Eh, ahora nos sirve cambiarlo cada día. Entonces, cada semana tenemos un menú diferente y lo puede ya ordenar directamente dal, con el código de la, la misma mesa. Bueno, ¿qué menú hay para hoy? ¿Definir el menú de hoy? Ya ¿Qué menú aquí? tenemos hoy? Hoy me improviso <ríe> con el permiso <ríe> de una profesional como Elena, como, casi como pequeño presentador, ya que tengo yo el micrófono. ¿Cuál es el menú de hoy? Dice. El menú de hoy es eh, sería mejor andarlo a buscar. Sí, venga, anda a buscarlo, de, mientras de, de, vamos a hablando, buscarlo. Vamos eh, hablando, Giuseppe, porque siempre también en este establecimiento es, hemos estado en eventos durante sí. el verano, sí. eh, eventos puntuales que había reunido, pues... Eh, un gran, una gran amistad con muchas personas interesadas por el arte y por la gastronomía. Sí. Y no sé si vais a seguir en esa línea, si tenéis pensado pues, hacer grupos, aunque sea con pequeños aforos. ¿Habéis pensado mantenerlo en eh, un futuro muy próximo? Exactamente esto. Eh, de momento, siempre como estamos hablando, en el, en el respecto de lo que pueden ser los aforos, eh, no, quiero, no quiero equivocarme, con lo cual lo diré con la atención de lo que estoy diciendo. Creo que hoy, como nos encontramos en la, en la fase 3, creo que el aforo puede ser más allá del 50%. Estamos hablando del 75%, 75% con lo cual nos quedamos un pelín más, más tranquilo eh, seguiremos eh, manteniendo un poco pautada la entrada para que no haya una entrada eh, porque puede pasar ¿no? tanto pueden entrar gente o tanto puede entrar todo todo todo de repente de todas formas estamos equipando también la, la galería para que se transforme también en una en una galería virtual ¿Es importante esto entonces el próximo objetivo también será la, la, una, una, una exposición también de tipo virtual y eh, próximamente, esto lo quiero dar, Máximo, porque es una, es una noticia in, in, importante para los aficionados al mundo del coleccionismo. Presentaremos probablemente por final de julio, principio de, de agosto, quiero ser también cauto con, con la fecha, una importante colección de, de los grandes maestros españoles, Salvador Dalí, Pablo Picasso, e uh, Joan, Joan Miró sarà una collezione grafica, con lo qual che chiede di dire sono obra multipla firmada, por supuesto, y certificada de los maestros, con lo cual, digamos, el coleccionista, el más homogéneo posible, el pequeño también coleccionista, podrá beneficiar de una gran oportunidad lo de poder adquirir y llevarse a casa una pieza absolutamente única. Con lo cual, eh, os esperamos por esta gran exposición, Picasso, Dalí y Miró, los grandes, los grandes maestros, y esperaremos, sobre todo, de poder... Eh, recompilar el público que nos ha arropado, Elena, que nos ha eh, soportado eh, y hoy más que nunca, lo sabemos todo, Marbella eh, no vive una situación de la, de la más fácil. Pero eh, nosotros confiamos en todas la, la, las personas que, evidentemente, con un poco de conciencia, ¿no, Elena? Se habla mucho de conciencia, claro. que puedan acercarse, soportar, esto no es un discurso para la, la nuestra actividad, para el Art Café. Todas las actividades de Marbella que soporten las actividades de la nuestra ciudad, Elena. Es importante, porque sin, sin el ayuto de nuestros amigos tantas actividades en este momento están teniendo muchísima dificultad, algunas están cerrando. Nosotros estamos aquí a pie de cañón con Máximo que también Elena, Máximo, a la pregunta que con hemos el menú, con el menú con una ensalada una insalata César que no puede fal faltar y, y que es una de las más uh, requiestas, melón y jamón ensalada de pasta en salsa rosa, es una pasta fría, eh, muy agradable muy, por el tiempo ya que estamos andando, gas en salsa de tomate, e, es un ótimo minestrone italiano que yo preparo con la receta de mi abuela, que son la belleza de 17 verduras diferentes en el mismo plato. Como segundo tenemos lubina dorada con verdura de temporada, pasta arrabbiada o la carbonara, Pato con pa papas fritas y e la romagnola oh, la que es una especie de pizza que tengo solo yo aquí en España eh, que me la envía directamente de Italia un, un amigo que hace un impasto completamente biológico y e sin gluten muy eh, digerible que la puede comer de verdad con todo dalla la cioccolata, dalla nutella, oh, la nutella, alla la fruta, a la... A la, a la verdura, a, la, a todo, al atún, todo lo claro, que... Sí. Romagnola, para degustarla en Art Café. en Art Café es una Os esperamos con el, la máxima eh, seguridad que podemos ofrecer y e, si e, e la tranquilidad de este patio que andaluz, que es fabuloso con esta fuente, esta la musiquita que tenemos eh, aquí en la Milla de Oro. Un, un saludo a todos. Eh, gracias, gracias ancora gracias, por gracias. Eh, esta tu agradable entrevista. Muchas gracias. Bueno, yo eh, también eh, te quería preguntaros ya, también por curiosear un poquito, ¿en qué habéis hecho durante este encierro que hemos tenido? ¿O eh, habéis dedicado a pintar, a crear arte? Eh, cuéntame un poquito cómo habéis pasado el tiempo. ¿Habéis Lo leído mucho. la digo Yo porque después tengo que irme, eh, que me <risa> están Venga, esperando pues, sí, a no la casa. Así es. Velocemente. Al final, después de cinco años, he obtenido que, no obstante el maldito virus, tengo que agradecerlo porque me ha hecho hacer de verdad un mes y medio de vacaciones que eran cinco años, que no podía... Uh, no, sí, no ha venido bien. E entonces lo puedo solo que agradecer, que de verdad no sabía cómo hacer. Me, me, ha, me ha hecho descansar la mente y e, e el cuerpo este medio mes a mí no, no me no me molesta quedarme en casa porque me gusta mucho estar en mi casa pensando y haciendo mis cosas mm, okay. pues, eh, por, por la parte artística gracias, y por la parte artística ya que tengo el placer y el honor de dedicarme, como tú sabes, Elena, eh, más, digamos, en cantidad de término de tiempo a la, a la organización de, de eventos de arte. Hemos aprovechado, como preguntaba, durante el, el, periodo, eh, el, el periodo de confinamiento para reforzar una, una oferta en nuestra galería dando espacio a artistas andaluces, que es importante. Con lo cual tenemos diferentes artistas andaluces aquí, que justo ya que nos encontramos en Marbella, ¿no, Elena? en tierra, claro, sí, en tierra Si quiere decir una página web para que la gente os vaya siguiendo y cuando vaya yo sé que lo cuelgas todo en las redes, sí, o sea, es verdad que puedan seguir también. Muchísimas gracias eh, escribiendo simplemente en, en internet, en, en Google, en nuestro motor de búsqueda www excellence art gallerycom repito excellence art podáis visitar nuestra página web, nuestras nuevas exposiciones. Aprovecho también ya que me, me como se dice me, me daba un poco la entrada en esto también próximamente en el mes de agosto estaremos presentes en monte carlo fiera internacional de arte contemporáneo con por supuesto con excelencia Argali presentaremos nuestro grupo de artista ya que manejamos sinceramente estaba haciendo justamente hoy un cálculo aproximadamente 52 53 artistas de diferentes partes del mundo también aprovecho para poder entrar en art café como justamente me ayudaba Elena en recordar esto, solemos poner siempre los platos más destacados de nuestro, de nuestro chef, eh, buscando Art Café Marbella en, en Facebook, Art Café Marbella en Instagram, podéis encontrarnos. A la misma manera, si escribís Excellence Art Gallery en, en, en Facebook e Instagram, nos vais a encontrar, con lo cual, sea con Art, Gal, Art Café que con Excellence Art Gallery, os, os esperamos, con mucho sentimiento, con mucha disponibilidad de estar al alcance de vuestro. Si hay alguna petición de, de algún aniversario, algún evento en concreto o alguna pregunta diferente de lo que puede ofrecer el menú, me perdonáis si paso de una cosa a la otra, estamos a vuestra total disposición aquí en el, en el corazón de Marbella, en la milla de oro. Muchas gracias y os deseo mucho éxito para esta temporada que tenemos todo que recuperarnos. Así que enhorabuena por mantener esto abierto y dar un servicio de muy profesional. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Elena. Gracias de corazón por la vuestra atención. Gracias. mind did everything I could do. Lost myself loving.